Oye, ¿lo de...? ¿Este qué? ¿Quién le ha invitado, tío? ¿El como... Cocinitas? Sí, el Cocinitas, el Cocinitas. Tío. El Cocinitas. Yo, yo no lo he invitado. Es que a mí yo no... Pero no es sigue. que siempre hacéis la misma mierda, tío. Oye, dijisteis que sois tontos, sois tontos. ¿No queréis que venga este tío y decís por el grupo? Ay, no, pero es verdad. Por el grupo del trabajo, eh, vamos a hacer una quedada para ver el fútbol. Pues tío, pues no mal que se entere. Se ha apuntado, ha apuntado. que se entere oh, y que sí, diga, sí, se pues te inventáis a todo el mundo, se tío, es que... Se Como siempre igual, tío. ¿Sois tontos? Es culpa. culpa, eh. Es culpa mía. Es culpa. Coño, no, si no queréis que se entere la gente, no, no. pues lo de habléis por privado, Pero coño. Va, que, se co que, se... que se acople alguno... Bueno, no... Además, que existe la llamada, coño. Pero que... Pero que se acople este tío, pues sabes que me jode. Porque es que siempre está con la misma bromita de los acentos. Sí, Es que la... es una mierda tío. qué si, siempre... que si se... decir... Eh, oye, güey, eh, ¿qué necesidad tienes? Además, que nos hace todos iguales. ¿Tienes? Todos ¿Has escuchado hablar gallego? Qué asqueroso, tío. Hace, tía. hace, nos comemos unas empanadas. Digo, es que no sé, porque está diciendo empanada. Porque ¿Por si no, no, no... Además, al principio dice, voy a hablar inglés y te, te, te pone el acento. Es tontísimo. tontísimo. Es sí, una persona tontísima. Tontísimo. A ver, no se lo ha dicho, se ha comprado, se ha comprado un delantal. Un para cocinar mejor, dice. <risa> Supersticiones de esas, eh. Si cocina, si cocina Eh, eh, Pero al menos cocina. Eso bueno, sí, alguien ah, es que tiene cocina. fácil de No, ah, queréis. No, ¿sí? está bueno. Ah, no, yo luego, yo luego. Vale, vale, vale. viendo el fútbol? Mm. ¿Es? Más o menos. Ahí hemos quedado para eso. Puta madre. Sí. El Valladolid. Vamos. Mm. ¿Se, te va ah, quemar, a se te va a quemar algo, ¿no? Eh. No, tiene que estar un rato. Ah, ah chavales. Eh, ¿Habéis visto lo de Garrido? Uy, qué es que se ha puesto a hacer snorkel ¡Ay ¡Qué, qué hijo de puta! Ay, qué, qué, qué, qué. Yo, ¿Qué? No, yo no digo nada, yo no Le ha puesto, en la, no la, la foto de, de perfil de algún sitio de seguro. El Instagram, Instagram. Es que el es, es un que postureo, ¿sí? es que le gusta todo el postureo. Todo lo, Todos lo fin no sé todo no los fines de semana, una foto haciendo snorkel. ¡Qué asco de tipo! ¡Qué honor! Experimentar el snorkel lo mejor conmigo! mi mi vida. Que le gusta el postureo. cabrón! ¿Sabes lo que le gusta también? ¿Qué? ¡Las sí. ¡Ah! <risa> ¡La polla! Sí. <risa> ¡La es maricón? maricón! Hombre, a, a, a ver... Vamos a ver qué que le faltaba Una polla... una, una, una polla No de... de... me, me tenido Pero son dos maricón Pero la que no. es la mesa no, no, en, Hay una diferencia, ¿no? Yo estoy casado ¡Pero es la pesa! ¡Es la pesa! pesa. La pesa. pues es un maricón! Claro. ¡Claro! A mí me no, no se me atentie. Pero pues me a a Madre mía. es un pesapollas. Es un pesapollas. Claro sí. Es un pesador. ¿Sabéis, pesa? ¿Sabéis una cosita que me he dado cuenta yo también? Okay. ¿Qué? ¿Le habéis oído alguna vez hablar de los judíos, por ejemplo? Yo nunca le he no, oído hablar bien de judíos. En mi puta vida. Ni mal ni bien, pero bien, ¿no? no pero bien, no. Bien no, en, bien en, no. Mi, en mi puta vida. No. No. Mira, lo voy a decir yo porque nadie te cojones, eso es un antisemita. Oh, hombre, mira, no, hombre, bueno, eso no es una, una, una, mi, a, a Un poco nazi, Un A ver, igual me estoy cometiendo un error diciendo esto, porque no quería que me enterara. Pero el tercer baño. Habéis visto la pintada ¿En de... la oficina? En la oficina, el tercer baño. Hostia. La tercera puerta. ¿Habéis leído lo de... Garrido Sí. lo sí. no. no, escribí yo. ¡Ah! ah, ah. ¡Qué gracia! idea! A a a a a bueno. Hacía falta que alguien lo diga. ¿eh? ¡Era, necesario. ¡Era, necesario. lo tenía que ver! Se estaba pasando de castaño oscuro. De castaño oscuro, tío. es un nazi, es un nazi. Que yo tampoco eh, hable mucho de, na de, de nada. Ni no, de, de, de negro, no, o sea, ni... A mí me da igual, la verdad. Yo, los judíos, no me da ni me Pero una cosa es sí, una sí, cosa y es otra es que él no, no hable mucho. del tema. Es que, o sea, exacto. famosa... Exacto. Joder, Venga, ya. Joder. Venga ya, algo ocultas. Que naciste. En... Es que es un asco. Te va a quemar, la coño. coño Dios, te va, Dios, Te va a quemar. Al final la de la ¿eh? La tenía... Eh, qué Lo de los acentitos. Sí, sí. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado... Eso tenido peores. Eso peor. Tiene peores acentos. Eso es eh, Eso va. peor. Eso Eso Eso